Muy buenas amigos de YouTube, hoy te voy a enseñar con tu televisor que muestre estos fondos de pantalla ¿Cómo vamos a hacer para que lo haga? Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Google Home Porque nuestro televisor es Smart y se configura con esa aplicación Vamos a ir allá para configurar estos fondos Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Google Home Luego que estamos en nuestra aplicación de Google Home, vamos a donde dice Device, dispositivo, buscamos el dispositivo que queremos que es en este caso la televisor que se llama Dr. Camilo TV le damos a herramienta y en esta parte vemos que dice Ambiente, modo ambiente, le damos a modo ambiente y aquí podemos ver en este apartado, vemos tres tipos de fotos seleccionamos una de donde nuestro Smart se va a alimentar para presentar esas fotos en la pantalla y de esta manera nuestro dispositivo Smart presentará estas fotos. Es cuanto, hasta la próxima.